preparados? Porque yo sí Continuar Noche 3 Me voy a pasar todo el juego en un vídeo ¡En un vídeo! A ver ¡Tú cállate! Es que te ha dicho que no entiende inglés 5 noches, vale, y voy para la tercera. Y me parece que Venus va a aparecer en esta noche, pero no, a lo mejor no. No solo voy a vigilar por si cegas. Nada, broma, es que ella... Es que ella se va a aparecer en esta noche. Y, esta, eh, y esta, todo el rato... Eh, mira, va a ser solo, blanco. Y está aquí todo el rato mirando las puertas. Dos veces, a dos Uno, dos ¡Oh! no sabía! Si no hubiera mirado, hubiera muerto ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ha movido la cabeza Otro, pero si acababa de salir candy, Hay candy, hay este candy Ahí es checa ¿Qué es ese ruido, tío? El aire, el aire Pero yo, es que hay otro animatronito temblando para aquí y yo ni me doy cuenta Me da igual, yo voy a hacer todo lo reto aquí A ver, se supone... Ese juego es todo el rato aquí. Es muy fácil, tío. ¡Oh, el penguin. Porque el único que es más pequeño es el penguin. ¡Oh! Casi se entra. Si hubiera visto la jamba mientras subiera, eh, hubiera muerto. No, Candy está de ¿Por qué he dicho que se no existe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 Se ha se ha se ha Se levantó, se ha levantado. Penguin vete ya, wey. Wey, penguin, wey, vete. Está vigilando. Si sí, Blanca se va, entonces voy a ver toda la cámara. a ver ¿Dónde está? Porque okay, yo no sé dónde, cómo sé A ver. No creo que Blanca se vaya, ¿eh? No se va a hacer todo el rato ahí. No va a hacer nada. Eso es imposible. Todos me van a ir a atacar. ¡Ah! ¡Oh, ¡Ah! Oh! ¡Cierra todo! ¡Cierra todo! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué ese, ese! ¡Tío, es que, es que tenía miedo, tío! ¿Qué te... ¿Se vuelve a poner ahí? Mmm, ya entiendo cómo se hace. Tengo que cerrar todas las puertas. <risa> Hay que ver! Y encima es muy fácil, tío, de esquivar. Es que en alguna de las puertas estará. Me parecerá. No dime que no hay ninguna ahí. A veces, eh, cuando a veces eh, no te deja cerrar la puerta y no se ven los ojos, pero eso es cuando te asusta. ¡Oh! había escuchado, es que había escuchado dos pasos por ahí en ¿Es ese lado y ya había, y yo la había mirado. Y es que sí, había uno. Me esperaba este juego que sea mejor. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ah, ha vuelto! ¡Ha vuelto el vaso este con ojos! ¡Hola! Es mi más... ¡Oh, oh, oh yo soy súper pesadito! ¡Oh! No apunto venir, güey. ¡Bue, niño, wey, wey! ¡Hue! ¡Hue! ¡Ay, no! Se ha ido, se ha ido. Es que en alguna la de las puertas seguro que intentarán que entrar. Creo que voy a había... morir Voy a darle No way, no me digas que voy a sal... Es broma, que no o sea. El baile de troleo que pensabais que no lo sabía ¿eh? que pensabais Pero sí, yo lo sabía todo el tiempo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 A sale eh, cosa de no, policía, no pasar, no, esto no entiendo No pasar, 1, 5, 2, 3 1, 5, 2, ¿Qué tiene que ver eso? ¡Ha vuelto ese! Y ahora estoy como más enojado Me da mal rollo, me copió vida Y me da mal rollo mí esa, esa sangre o cuerpo ¡Estoy enfadado! ¡Oh no! ¡Date! ¡Ah! Eh... ¿Mi qué? ¿No sé 4? ¡No 4! Sí, es mi enemigo! No, esta vez le hacemos caso a él A... ¿A, él, ¿a llama? Porque es que si no... A lo mejor no me entero de que hay uno nuevo Dejo la llamada aunque no tiene nada. you have one, one. New message. New ya lo sé. Ya... Bien, entonces. Um, eh, we had an old ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Uh, ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? In uh, ¿Qué que no es ni siquiera buena para niños. No sé para qué lo vas a subir está viniendo y yo ni me entero dónde está dónde está dónde está dónde está ¿Dónde está tengo miedo tengo miedo uh ¡Oh! ¡Oh! mira la he visto como golpeo ay dios me voy a, a la batería Por super tener miedo uh ¡Oh! está ahí ¡Oh! chiste chiste pues chiste Ya están los dos. Tengo que de fijarme de los dos. Sí, es que Oscandi, eh, ya os lo dije en la primera noche, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ay, cierra! ¡Ay, Dios! Ah. Ya se ha ido. ¡Oh, no! ¡No está en la 8! Está a punto de atrás, está a punto detrás, atrás, está a punto de ¿Dónde está? Que tengo miedo. ¡Cierra, cierra! Acaba de pasar y... ¡Adiño, ¿está hablando? Todavía no. yo es está ahí. No, no pues aparece. Abro, a ver. Es fácil, ¿eh? Incluso a la Noche 4, aunque le dicen que siga siendo muy difícil y pierdan mucho yo sí, tan que incluso lo pueda hacer muy rápido. en esta puerta escucho pasos de que vienen a esa puerta y eh, eh, nunca escuché a pasos de que venga la otra ay, che, ay, el mono Kikon ya se ha ido ay, no. ¡Las tres! Yo sigo grabando aquí A quien no le guste este juego mejor sea que quita el vídeo Lo siento a los que no le guste y yo eh, ese que ha sido uno que me ha encantado y yo De este, eh, Aunque después de esas dos noches va a ser el final, lo siento. Voy a poner todos los extras y todo, ¿vale? Vale. vale ¡Ah! You have one new message. 8, 11, 8, 11. Son las cámaras que yo voy a ver. Pero cuando se mueva y se vaya a otra, y esa es la cambia. A ver, hay otra ahí. 7, 11, 7. A ver, ¡Oh, ¡entran, También es ahí, otro. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Adiós. Vale, vale. ¡Las cinco, las 5! ¡Se ha movido el, el su primer movimiento de los candies. No acabéis de escuchar que ha sido. ¿Cómo estás, giddy cat? Se ha movido, la cadera, se ha movido, se ha movido la cadera, se ha movido, se ha movido. ¡Sí! Noche 4, pasada! ¡De moda! ¡Ja! ¡XD! Noche 4, pasada, de moda xd noche 4 pasada de moda Otra vez, voy a tener que ver los cuerpos otra vez, tío Ah, oh, no, esta vez, ¿no? Oh, son Candy y Cindy Hola, Candy Hola, Cindy oh, no voy a ir oh. Hola, marioneta ¿Qué pasa contigo? Hola, otra vez a los dos Y adiós Me acabas de romper la cámara